Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón, y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas al horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos, la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y los sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.